Esta semana recibimos en la Comisión de Constitución y Códigos al Ministro del Interior, al Banco de Seguro del Estado y a la Asociación de Aseguradoras Privadas. El proyecto de las víctimas, tanto los que están radicados en la Comisión, uno de los que hemos presentado nosotros, y otro que presentó el Poder Ejecutivo, que entró la semana anterior, era el motivo de la convocatoria. Intercambiamos tanto con las autoridades ministeriales como con las aseguradoras, y hay una serie de cuestiones que hay que revisar, sobre todo en el proyecto del Poder Ejecutivo, en lo que tiene que ver con el financiamiento, puesto que el proyecto del Ejecutivo plantea la creación de un impuesto a los seguros para financiar el fondo de las víctimas, lo cual tanto el Banco de Seguros como las privadas nos dicen que obviamente va a repercutir en la actividad aseguradora, y este, además con el Ministerio intercambiamos para hacerlo más amplio, solamente contempla lo que son delitos de homicidio en algunas circunstancias como son copamiento, rapiña o secuestro. Entonces de esa manera entendemos que hay mucho para trabajar, hemos solicitado que venga la Comisión la Superintendencia de seguros del Banco Central, el Ministerio de Economía y Finanzas. la parte que se encarga dentro del Ministerio del Interior de la víctima, es una, una oficina así que se encarga de la víctima, de la familia de la víctima, eh, de manera de poder eh, asesorarnos y también el Banco de Previsión Social de asesorarnos para hacer una buena, eh, un buen proyecto de ley. la voluntad está de ser unánimes, de sacarlo por unanimidad el, el proyecto, pero hacerlo de manera que sea una buena cosa que cumpla el objetivo de llenar el vacío que está hoy. No podemos apresurarnos y votar algo que puede ser muy bueno al inicio, pero que al poco tiempo termine en definitiva complicando una situación que en lugar de mejorarla, la termina perjudicando. La semana próxima vamos a seguir avanzando con esto y le seguiremos contando cómo se va eh, trabajando de manera de avanzar en un, algo concreto.